Chefe, tenemos un trabajo que hacer. ¡Vamos, Marines, ¡Atentos! ¡Despejen el lugar del impacto! ¡Vamos, vamos! ¡Tahadari! ¡Faña Fuyo, Uone! ¡Cuídate! ¡Estúpido Unos ¡Un menos! Yo le enseñé todo lo que sabe. Wananchi, ¡Huari Polisi! U ALU yeyote, ali, one, kan, akatika, jimbo, ¡Con autoridad! ¡Bueno, todo el mundo de ¡Ah! ¡Hijo de perra, eso duele! ¡Oh! ¡Le hice un nuevo agujero a ese! Caramba, ¡Ah! jefe! ¡Cálmese! ¡Ah, ¡Ah caramba! ¡Perfecto! ¡Nos seguir. ha enseñado ¡Ah! cómo NO hay que hacerlo! What Oh! Oh! Oh! Mm. oh. Mm. ¡Te di un tiro a ese bastardo! ¡Huele de amadres! ¿Se siente bien?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 Sargento lo necesita en ese pájaro. Jefe, qué bueno que llegaste. No sé quién destruyó, Rich, pero seguro que no fueron ustedes, <todos> bastardos. ¡Que no lo ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Yuhuu! Cuidado. Era de los nuestros. ¿Ayudar? ¿Ayudar? ¿Ayudar? La mayor concentración de tropas del Covenant se halla justo bajo el transporte. Y parece que no quieren que suba a bordo. Ese puente es la ruta más directa hacia el urbano.